Este está. Mi padre tenía un amigo que tenía una granja, una casita en la vuelta de Valencia, por ahí por la estación. Este está Y Íbamos ahí mm. a coger higos. ¿Sí? Lo que pasa es que los, los no, bueno, grandes pues, bueno, están menos, menos, menos. Toma, tira, corrupia. Buenos días. Hola, buenos, buenos días. días. ¿Qué tal? Uno oh, que ha saludado. que ha saludado. Estamos de suerte. y por ahí de y dos. Bueno. Como no nos metemos en la bochila. <risa> Si solo me he comido dos. <risa> ¿Seguro? Dos de estos de ¿Quién le habías comido? Dos, dos gordos. Con <risa> dos y gacos de esto ya va uno bueno. Esto ya. Jaime, pues a ti <risa> también te gustan, bandido. Hala, vamos. Que si no, Me no llego. Vamos, vamos nos vamos. Yo también llevo una poca agua. ¿Qué es agua yo llevo? Sí, un poquito. Y ahora, ahora te echo yo a ti. Nada, cuanta penas, eh. Es que yo no he cogido. No, espera, espera, Es que se haya ¿Por así? Un poquito tiene suficiente. Con un poquito. Vale, fe. ¿Qué